Bienvenido a la asignatura Taller de Investigación 2, Ciencias de la Empresa. Es un curso obligatorio y transversal que se ubica en el décimo periodo de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Tiene como prerequisito Taller de Investigación 1 en Ciencias de la Empresa. La asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias generales, aprendizaje autónomo, comunicación efectiva y gestión de TIC. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura radica en su relación directa con estas tres competencias generales de nuestro modelo educativo que son exigencias del profesional del siglo XXI. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el informe final de la investigación.